Ah, voy a... Ya sé lo que voy a hacer. Vale, vale, vale. Vale, voy a... Abrir esto. ¿Está haciendo pis el vecino? <ríe> escucho que está haciendo pis. Ah, por cierto, voy a coger la pala. ¿Por qué? ¡Vámonos, corre, corre! <ríe> He salido de su casa en su cara. ¡Pillín! <ríe> ¡Paloma, Era un paloma! A lo malo, vale, vale, vale, vale. A ver qué objetos tengo. Vale, he cogido la. Vale, espérate. Voy a hacer una cosa. Ay, señor. Voy a dejar el imán, ¿vale? Dentro de casa. Porque quiero hacer una cosa. A ver, sé que en este acto eh, la tumba no hay que abrirla. Suena un poco macabro eso. Pero... No es que ese es el juego. ¿Qué es que te diga? Cierro la puerta porque no vaya a ser que entren ladrones. <coughs> y me refiero a usted, vecino. Vale. Pero te quiero hacer una cosa. Aquí atrás. Aquí atrás creo. Vale. Si yo abro la tumba, ¿qué pasaría? Sé que no es en este acto donde tengo que hacerlo, pero no se puede, ¿no? ¿No se puede? Vale, pues entonces, vale Más adelante tenemos que abrir esto ¿Vale? En este acto no es Pero en el siguiente creo que sí Así que en el siguiente acto Si sigues esta serie Bueno, más bien la que la tengo que seguir soy yo <risa> la, que la, tengo que, la que la tiene que seguir soy yo Dejamos la llave ingresa aquí Y dejo la pala aquí Porque para que la quiero la palanca me la llevo porque no sé para lo que sirve. Aunque la puedo dejar porque solo me queda abrir la puerta. Y ya lo hemos conseguido en el primer capítulo. Vale, vale. Vamos a intentar. Eh... Por cierto, esta es la habitación del niño que supuestamente está secuestrado. ¿Esto qué es? ¿Un cubo de rupi? Anda, que yo no tengo cubo de rupi ni puzzle ni nada. ¿Qué es esto? Una gorra, un dinosaurio, y digo yo, ¿dónde ha visto usted a un gato así? Pregunto, ¿dónde ha visto usted un gato así de grande? Más grande que las palmeras, porque esos son palmeras, o chorros, yo qué sé lo que son. Ay, señor, es que la droga es mala, la droga es mala, vecino, la droga es mala. ¿Me quiere abrir la puerta, señor? ¿Me quiere abrir la puerta? ¿O me va a dejar aquí cerrada Ah, por si acaso. Por si acaso. ¿Eh? Por si acaso. Eh, aquí está lo de antes. Vale. Vamos a abrir la puerta. ¿Y qué nos deparará esa puerta? No lo sé. <ríe> bueno, sé sí que lo sé. Pero si te suscribes, si tú suscribes, eh, voy a hacer una cosa, para no entrar en la pu por la puerta, voy a entrar por la ventana. El vecino quizás se enfade, pero es que él es el que está rompiendo sus ventanas. Yo no tengo la culpa. Que hay niños que pasan hambre? ¿Cómo deja usted la comida afuera? ¿Es usted tonto? ¿Sabe que hay niños que pasan hambre? ¡Ustras! Pensaba que no iba a abrirla. Vale, vale, vale. Ahora... ¡Ustras! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre, corre! Vecino, que estaba a punto Vecino, si no abro la puerta no acabo el, el capítulo Y usted quiere que acabe el capítulo, ¿verdad? Bueno, pues si me deja usted pasar a su casa Podré abrir la puerta Y... Si se va para la izquierda Se va para el fondo del todo Vale, vale, vale, vale Atención, ¿eh? Vamos a... Yes, my friend Si esto me deja ¿ves por, ¿Ves por qué prefiero el mando? Vale Vamos a ver ¿Qué hay en la puerta? 3, 2, 1 Cuidado que viene a venir Solo debes pinchar ahí En el que hay suscribirse En ese hermoso botón